esta muerte y que contó con el apoyo de gran parte de la ciudadanía porque este joven era una persona muy afable puedo decir en lo personal que era un gran simpatizante de este programa y de nuestras personas siempre que me veía Evido me decía eh, una serie de cosas que yo no merezco ni lo voy a decir pero elogios elogios que yo siempre le agradecía y siempre que me veía, me saludaba con mucho cariño. Yo también, trátase de que era eh, el esposo de una hija del chino y siempre que nos encontrábamos compartíamos. Y bueno, eh, lamentablemente, eh, eh, un entierro masivo con mucha participación de todos los sectores, eh, profesores universitarios, profesores eh, de, de de, también daba en, en nivel básico, y gente de su partido Alianza País, porque era dirigente del partido Alianza País, descansa en paz, Elvido. Bueno, entonces, este, esta es una semana, como yo dije, que va a ser sumamente, aquí, esta, esta semana sí es verdad que no hay mañana, de mañana al viernes son Cuatro días cruciales, si se va a aprobar o no la reforma. Eh, va a ser unos días de tensiones, una zona de tensiones que va a vivir el país, puesto que estos grupos del poder están empecinados en introducir la reforma esta semana. No importa las consecuencias, no importa la debacle para el país y sus instituciones, estos grupos están en eso y nosotros vamos a estar en alerta Ayer se produjo otra gran manifestación en la capital de repudio a la corrupción de un grupo de ciudadanos que formaron un grupo nuevo y de no a la reelección, no a la modificación. Eh, señor, y, y en Puerto Rico hoy hubo otra gran protesta. El pueblo entero, señores, el pueblo entero pidiendo la renuncia de gobernador de Puerto Rico. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Paco. Buenas. Sí. No hay nada, no respeto a todos los grupos, disputándose por el día, como ella, dividida en un solo mes aquí en San Francisco, 7 y 12. 7 y 5 y el flujo el día 12. No lo vimos. Demostrando paredes este de nuevo, porque va a una la que van. Es una locura. Pero ellos tienen poderes, tienen poderes, ¿se puede decir. Sí. Son poderes, esos grupos, pero con ellos no van a es Cuéntate Eso es una locura, es una locura. Las huelgas no son decretos de, de, de dos gente que, que en un cuarto frío le cogió que haya huelga. Esos son procesos que se van madurando previo a una serie de acciones. Y entonces, porque motivo al para huelga, para protestar y para todo. Pero la huelga aquí, lo digo con sinceridad, y miren que yo soy un partidario y siempre lo digo, que hay que luchar. Y que aquí, sin lucha no se consigue nada. Pero el recurso de huelga no es por convertir en un relajo. Que un decreto, miren, yo les soy honesto, porque yo no me gusta ni engañarme yo, ni engañar a los televidentes. Yo no puedo engañar a nadie. El que quiera autoengañarse, ese es un problema. Ahora, yo no me engaño yo, ni engaño a los televidentes. Si esa huelga dejan que el pueblo libremente decida, no verá que se dan. No verá que se dan. Ahora, muchos de los huelguistas y otros lo que se inmiscuyen, y que aprovechan para robar esos días, amenazan con romperle cristales, con romperle la puerta a los negocios, asaltan muchísimos negocios, y ellos cierran por temor, no porque estén de acuerdo con la huelga, y eso hay que decirlo con responsabilidad, y miren que hay motivo para la lucha, pero la huelga es un recurso que tú no lo puedes coger de relajo, eso no es así, que ya me metió a mí en la cabeza, una huelga, pero yo veo eh, eh, la poca asistencia cuando hay protesta de cualquier cosa, 10 gente, 15 gente, y esas 15 gente te paran en un pueblo de, de 30 mil habitantes. Entonces, eh, eh, me perdonan, ese es mi punto de vista, ese es mi punto de vista. Y no es que no haya motivo, pero esos es son procesos de maduración, esos es son procesos de acumulación de fuerza. Pero lo que yo digo que esos grupos y, la izquierda, y muchos sectores de la izquierda han perdido el horizonte y han caído en el gallo loquismo, Y tú ves que un izquierdista aspira a una posición y no consigue dos votos. Porque se han desprestigiado. Se han desprestigiado. Y, y, y, y, y, y se cometen mucho, mu, muchos abusos ahí. Buenas tardes, primo. Primo Carlos. El primo, bendiciones para usted y su familia. Gracias, igual. Primo, ¿usted sabe por qué yo no se leo en esa cuestión de esa huelga? Porque ellos forman pedazos para recoletar dinero, para resolver sí. y bajar Ahí para se da de parte. todo, primo. Antes, sí, en el principio la huelga, pero ya no, no, pero en esa huelga de tu corazón y ahora. Oye, mi primo. Sí, le escucho. Ah, ah, se fue. Gracias, primo. Tenemos eh. una llamada por aquí. Ah, bueno, se, se fue también. Entonces, este, yo, porque es, que es igual que una guerra, una insurrección. Eso no es de que porque una gente quiera. Voy a hacer una guerra y ya. No, esos son procesos dialécticos, procesos dialécticos de acumulación de fuerza, de acumulación de.. de de rabia revolucionaria de, de, de, de tanto abuso que se cometen y, y, y llega un momento que es la misma población que se insurre, insurrecciona pero no de que dos dirigentes pues más sabios que sean de que izquierdistas y de que revolucionario digan ah sí mira eh, no vamos a pasar cosas no eso no es así porque eso no es una de locura entonces por eso no es casual y debo decirlo con toda responsabilidad no es casual que en todos esos países la izquierda ha tenido avance menos aquí en República Dominicana. Menos aquí en República Dominicana. En todos esos países ha, ha habido gobierno de izquierda. Y, y cuando no ha triunfado como presidente, tiene muchísimos alcaldes, muchísimos senadores y diputados. Busquen aquí. Entonces usted tiene que revisar. Usted tiene que revisar por qué eso. Ah, porque es muy cómodo. Yo he llamado a una huelga y coger y romperle 10 cristales a 10 colmados y ya. Se van a parar por miedo. Y tú vas a decir, ¡ay, se paró el pueblo entero! ¡No! ¡No! Eso le hacen un juego al gobierno. ¡Buena tarde! ¡Buena! Bueno. ¿Se cayó? Bueno, señores, entonces, este, vamos a esperar los días por venir, a ver... Porque hay muchos métodos de lucha. La huelga es el último de los recursos. Y se van produciendo, pero tiene que el pueblo... Tiene, por ejemplo, miren. Sin tirar una piedra y sin quemar una goma, el movimiento por el 4% de la educación logró su éxito. Ustedes no recuerdan ese movimiento con la sombrilla amarilla. Iban a los parques... Cientos de gente pacíficamente exigiendo el 4% y ganando opinión pública. Pero ellos no aceptaban que nadie le fuera de que a quemar y que una goma y que hacer un acto terrorista. No. Un éxito. ¿Ustedes recuerdan el movimiento que también fue pacífico, pero contundente, de no a la cementera en los Haitíes, que el gobierno de Leonel Fernández Quería instalar una cementera en los Haitises y tuvo que echar para atrás. Y ahí no nos quemó una goma. Buena tarde. Buena. Buena. Pero tenemos problemas con... y ¿Qué es lo que pasa? Bueno, señor, entonces, este, vamos a esperar los días por venir en que paran estos movimientos. Que muchas veces terminan gente inocente. Perdiendo la vida. Eh, muchas veces inocentes pierden la vida, salen heridos, presos. Les roban su motor, les roban ahí, ahí los ladrones se dan banquete. Buenas tardes. Bueno, Buenas, Omar. Buenas, un placer. Omar. Eh, este Omar de Valle. Ad adelante, eh, Aquí tenemos día 16 días hoy una denuncia 16 días que no recoge la basura en la calle Joaquín Balaguer ay María Purísima ¡Oigan! esto es grave estamos a tal copete móvil de soluciones a... móvil soluciones y la alcaldía 16 días en Vistalvalle en la Joaquín Balaguer fue que él dijo que no recoge la basura no hay una epidemia po... ahí, ahí debe de estar todo el mundo este enfermo claro hay que recoger la basura ¡Atención! La, porque 15 días duran un camión Si sí, sí se supone que esos tienen que ir dos o tres veces a la semana eh, Bueno señores Y cogiendo una y entrando en otra La muchachita, la supuesta menor Que metió un general preso y un coronel para adentro Ahora la mamá se creyó contra su jefe de la policía Y su director de la policía el general Navy Pérez Sánchez, que estuvo depuesto aquí mucho tiempo, en varias ocasiones, lo acusa de terror psicológico. Bueno, vamos a ver si. Mírenlo ahí. Someten a su. Esa muchacha va a acabar. Va a destruir la policía, algo que no pudo la delincuencia. <risa> eh, ahora la mamá. Di que Pero mírenlo ahí, a Navy Pérez Sánchez. Eh, no especifica, dice como que. Eh, él aterrorizó, le metió un terror psicológico, no sé por qué, pero la verdad que esa muchacha eh, va a hacer una profilaxia en la policía. Si eso es así, lo están sometiendo, lo sometieron, y así como metieron el otro general preso, y coronel. Si este cometió delito, también hay, hay, hay, hay que meterlo preso. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí, bueno, un placer. Eh, pedirle pues a esos grupos que van a hacer las protestas que incluyan a estos barrios por aquí de los jardines que tenemos muchísimo tiempo sin agua. También y sin agua, caramba. Nos vamos a morir. Bueno, pues la, la falta de agua y la basura en muchos barrios, eh, esto se afecta en la salud. hay cómo puede estar un pueblo sin agua? Y en medio de esta gran calor, que también se están adicionando los apagones, y que aparte de apagones falta de agua con un calor bueno en Estados Unidos han tenido que improvisar en todos los sitios piscina para la gente meterse en la piscina acuática ahí en plena calle y en todos los parques porque la verdad es que es un calor avasallante pero aquí también en República Dominicana el calor es fuerte sumamente fuerte eh, debo decir que esa gente tiene mucho tiempo quejándose de la falta de agua. Me decía alguien que vio el programa cuando se quejaban la gente aquí en este programa sobre la falta de agua: que ellos hay agua suficiente, pero es que di que la debían para echarle a la parcela. El agua que, eh, eh, la presa que suple el acueducto de aquí. Que una vez se denunció eso, di que la debían para echarle agua a la finca de La Vega, de Ranchito y esa zona. Buena tarde. Bu Buenas tardes. Buena, Buenas tardes. Buenas, un placer. Para, es, es para saber si usted tiene conocimiento de cuándo MUNE va a iniciar a devolver el dinero bueno que mire, tiene en fondo de eh, ellos el Ellos dijeron que van a pagar, vino, yo le dije en tiempo atrás en una rueda de prensa vino uno de los representantes de MUNED y dijo que estaban haciendo una auditoría, le pidieron a las personas que tienen dinero allá que ellos le van a pagar, él, él aseguró que ellos van a pagar, pero que le dieran un compás de espera, él no dijo el tiempo, él no dijo el tiempo de compás de espera, pero yo entiendo que ustedes deben de apersonarse los que tienen dinero allá, a la oficina, y que ellos más o menos le digan, porque quizás no quiso decir eso públicamente, por la presión que eso implicaba, pero ya de manera individual que vayan los ahorrantes, ellos le pueden decir, bueno, para tal fecha o más o menos tal fecha, pero ellos aseguraron que sí, lo que no dijeron fue fecha. Yo entiendo que esa es una información, a menos que ellos después la digan públicamente, que la dirán, si realmente van a pagar, ellos tendrán en un momento dado que eh, eh, tirar un comunicado anunciando a los días tales y tales y tales vamos a devolver. Porque ellos dijeron que como que la oficina de aquí la iban a a como, no sé, fue una palabra que él, él, él utilizó, y que la oficina de, de Puerto Plata, que yo tengo una oficina en Puerto Plata, y la de, ajá, que la oficina de la capital y la de Puerto Plata, iban a cubrir y se iban a hacer cargo del problema que tiene la oficina de aquí de San Francisco de Macorís De modo que yo creo que lo más recomendable es ir allá y que yo entonces le informen porque eso fue lo que ese señor dijo. Vamos a esperar que sea así por el bien de todos ustedes. Miren, señor entonces, señores, los boricuas han dado, yo, yo estoy contento con ese pueblo, porque los boricuas los ricos de Puerto Rico, los artistas, los deportistas, los empresarios, todo el mundo, siendo, habiendo en Puerto Rico apenas 3 millones de habitantes, en Puerto Rico ahora mismo hay 3 millones de habitantes, nosotros somos 10 millones. Yo quiero que ustedes vean, estuve leyendo que una señora madrugó de la punta de Puerto Rico para estar en esa manifestación, ella con su propio vehículo, o sea, miren qué conciencia. Eh, que no hay que... Eh, eh, mira, te voy a dar un picapollo. Eh, te voy a dar un vipecito para que tú... No, no, no. Ella diciendo que de, se levantó de madrugada para ir en su carro a protestar contra el gobernador de Puerto Rico que, aparte de la corrupción, es un pueblo que está demostrando dignidad. Ellos se sienten ofendidos porque en un chat... El gobernador de Puerto Rico, chateando, como se dice, con funcionarios de su gobierno, se burlaba de los artistas, de los deportistas, de los empresarios y de los políticos de oposición y amenazaba con perseguirlos a muchos de ellos. Y entonces lograron tirar a la luz pública ese ya y ahí no se ha parado la cosa. Ya el gobernador, oiga lo que es la lucha, y ahí no, ahí no se ha quemado goma. Son luchas pacíficas, por eso que yo creo en la lucha cívica. Ya el gobernador dijo que no se va a reelegir y que está dispuesto a un juicio con el legislativo y renunció del partido que él dirigía, el partido de gobierno. O sea que ya hay cuestión de hora para que ese tipo ahorita tenga que renunciar. ¿Fruto de qué? Fruto de que ese pueblo mayoritariamente con esa sola eh, ofensa, con esa sola falta de ese gobernador Ese pueblo que es una colonia de Estados Unidos Que es una colonia de Estados Unidos Nosotros dije que somos libres e independientes A nosotros nos ultrajan, se burlan de nosotros Y nosotros demostramos que no tenemos dignidad muchos de nosotros Tú sabes las cosas que Danilo Medina ha hecho con este pueblo y la burla y es para que este pueblo los 10 millones de habitantes tuviéramos en la calle. estuviéramos en las calles, estuviéramos en las calles, pero aquí cualquier baboso por un picapollo, una botellita, una cosa, sin embargo miren, miren cómo es ese pueblo, no importa que sean empleados, allí los empleados se han tirado también, porque allí no se atreve el gobernador de que cancelara a un empleado ni que porque proteste porque allí hay lo que se llama carrera civil administrativa, que no importa del partido que usted sea, allí lo que vale es la capacidad y la entrega suya a su trabajo, y no lo pueden votar, porque si lo votan, el que lo vote cae preso, y tiene que pagarle una indemnización grandísima, y no se atreven a poner a nadie por política, a menos que sea el gabinete, allí hay gente que tienen 40 años trabajando, y han pasado todos los partidos y no se atreven a quitarlo como aquí. Entonces, esa este, gente ha dado una demostración fuerte, fuerte. Pero miren lo que es este país, señores. Ustedes saben en 10 años cuánto es el déficit de las sedes eléctricas, desde de norte, desde de sur. Y desde este, once mil setecientos y pico millones de dólares. Se hubieran construido varias plantas para darle luz a República Dominicana, que no se vaya un minuto la luz, y sobra cuarto Y sobra, imagínense que Punta Catalina se, se dio en dos mil millones de dólares, faltó 55 millones de dólares para los dos mil millones de dólares, se hubieran construido cinco plantas catalinas por Odebrecht, porque había una empresa china que construía esas dos plantas por alrededor de mil millones de dólares, que no le quisieron dar a ellos para darse la Odebrecht por la mafia que hay. Entonces, ¿usted sabe lo que es que el gobierno... De dinero que se pudiera emplear en muchas cosas, en carretera, en asfaltar toda la calle, en equipar a los hospitales, en equipar los hospitales, en tener un mejor sistema educativo, 11 mil millones de dólares, eso es todos los lo del mundo, eso es el 15% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y entonces, aún así no está resuelto el problema eléctrico. O sea, un barril sin fondo. Y aquí no pasa nada. Aquí todo bien, bien, gracias. Es lo mismo que dice el director del periódico Diario Libre, eh, Adriano Miguel Tejada. Él dice que este es el país que más leyes tienen y que la gente vive abogando porque se cree tal ley, que se apruebe tal ley. Pero dice, ¿qué hacemos con tantas leyes si muchas de ellas no se cumplen? Lo importante es la conducta, la conducta que se tenga ante las leyes. Aquí todo es al revés. Aquí todo es al revés. Entonces, eh, yo me quedo pensando que aquí los de abajo violan las leyes. Lo que gobierna aquí todo el mundo. Usted va, por ejemplo, y eso lo ven ustedes a diario, en una calle y hay un espacio que para los peatones, los choferes si, si, si se parquean frente a un semáforo, cuando no lo pasan en rojo, le cogen el espacio que es el peatón. El peatón tiene que tirarse medio a medio a la calle. Aquí hay gente que se meten en rojo, aquí, aquí hay gente que se meten en vía contraria. Pero los policías andan sin casco protectores, en los motores. <risa> o sea que esto, esto es un relajo de país, señores. Esto es un relajo de país. Y muchas veces aprueban una ley y después tienen que echarla para atrás. Porque es inaplicable. Y eso lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Eso lo dice Adriano Miguel Tejada. Muchas leyes que, y más cuando vienen de para allá afuera, ay Dios santo, cuando vienen de para allá afuera, que por ejemplo como ese código procesal penal, con una serie de, de articulados, que muchos dicen, muchos dicen, yo quizás no esté de acuerdo en total, pero no, no dejo de reconocer alguna cosa, que ese código lo que ha hecho es incentivar la delincuencia en República Dominicana. Muchos le han dicho el código de los delincuentes, por lo permisivo que es. Entonces, este, nada, usted ve ese afán, dice: Ah, que tal, que está Mentira. Eso de la boca para afuera. Vámonos a la pausa y tenemos varios temas de interés que yo quiero que ustedes se me queden ahí. Después de la pausa venimos con esos temas. Adelante, señor director.